Y ahora, volvemos con las locas gemelas engañosas. Gina, insultaste a Brian cuando estabas usando mi suéter. Bueno, no, debió pensar que eras tú, Tina. Oh. <risa> ¿Dice Tina? Se <risa> o sinan. Mamá, las engañosas son muy divertidas. De acuerdo. <risa> Mus, quieres el pollo en mole de Pepe? ¡Espera, ya voy! ¡Cielos! Cuando Gina se puso el suéter de Tina supe que habría problemas. No sé cómo puedes ver esos programas de televisión. Deberías aprender a apreciar el placer de leer un libro o un diario. Oye, yo leo en el diario todos los días la programación de televisión. Mito, las locas gemelas engañosas es una sorprendente pérdida de tiempo, pero sin sentido. ¿Pérdida de tiempo? ¿Y qué me dices de tus grupos de discusión del oh. siglo XVI? Las gemelas engañosas son geniales, ¿cierto, Milo? Uh, Milo, lo veremos en grasoso y quesoso en 10 minutos, ¿recuerdas? Pues Milo estará de acuerdo. Ese programa nos da a los no gemelos una visión del maravilloso mundo de ser gemelos. Ojalá jamás hubiera uh, tenido una gemela. no solo admites que estás. Mal. Tú eres la que está. Mal. Pues al menos no soy. Tampoco yo. <risa> Ay, ¿Puedes creer eso? Ni siquiera sé de qué hablan. ¡Puedo ayudarlas! He visto esto millones de veces en las gemelas engañosas. Voy a hablar con Vanessa. Ah, ah, Contesa. Eh, con, ¡Con Vanessa! ¡Peperan! Ver un programa de televisión no te prepara para resolver los problemas de Tessa y Vanessa. La vida es mucho más complicada de lo que la televisión aparenta. Y el siglo XVI no es una pérdida de tiempo! ¿Puedo ayudarte? No, Vanessa, pero ¡Ah! yo puedo ¡Ah! ayudarte. Voy a hacer que recuperes a tu gemela. No te ofendas, pero ¿qué sabes respecto a tener una gemela? Tan solo ocho años de las locas gemelas engañosas Aprecio tu intención, pero... No entiendes, todas esas horas viendo televisión fueron la preparación para este momento ¿Quieres oír mi plan? Es muy divertido Voy a disculparme con Tessa ¡Jamás! Eso nunca funcionará Este es el plan, provoca los celos de Tessa al adoptar a una nueva gemela Por ejemplo, yo, y ella tendrá que disculparse contigo ¿En serio? ¿Solo con eso? ¿Lo he visto funcionar en la televisión? ¿Qué dices, eh? ¿Eh? ¿Gemela? Vanessa, estuve hablando con Nicky y solo quería decirte que yo... Tessa, quiero que conozcas a mi nueva gemela, Pepperan. ¿Qué? ¿Eh? Así es, Pepperan es mi... Ah, uh, uh, ¡Nueva gemela! Esperan, no me importa lo que hagan en un programa de televisión, no puedes ser gemela de alguien así nada más. Nicky, ¿es Stuart el que está poniendo una nota en tu casillero? ¿No? ¡Buenos días, gemela! ¿Qué es esa ropa? ¿Qué es esta ropa? Somos gemelas, ¿no? ¡Peperán, Tessa y yo jamás nos vestimos igual! Todo esto es parte del plan para que Tessa vuelva. Eh, rápido, cambiemos el lugar para hacer el examen de ciencias de la otra. ¿Qué tiene que ver cambiar de lugar con que Tessa vuelva? Nada, es que no estudié. ¿Y se está hacia acá? ¿Ahora sí mira? ...que no se ha disculpado todavía. Vanessa, tranquila. Solo tenemos que cambiar al Plan 2. ¿Cuál es la única cosa que Tessa requiere para vivir? ¿Yo? ¡Se supone que yo soy! ¡Rumores! Ustedes dos viven para los rumores. Si de algún modo Tessa sabe que la echas de menos... ...volverá enseguida contigo. ¿Por qué no le digo en persona que la extraño? Porque así no fue como Tina y Gina lo hicieron en el episodio corriendo rumores. Observa, Gwen, no le digas a nadie, pero oí que Vanessa dice que la vida sin Tessa es terriblemente triste. Ah. ¡Oh! Oh, fíjate que Vanessa oh, no Me con él. Fíjate que Vanessa. Fíjate que Vanessa. ¡Ah, sí, Vanessa! Pues mi vida sin ti también es muy agradable. <ríe> <ríe> Desconfiar en un rumor en qué entonces? Esto funcionó de maravilla con Tina y Gina en el episodio Chicas en el Ático. Pero me gusta compartir la habitación con Tessa. Y a ella le gusta compartirla contigo. Ella te rogará que vuelvas y tú volverás. ¿No sería más fácil si me disculpo? Y le digo que lo de la cafetería fue un malentendido. ¿Crees que Tina le explicó a Gina por qué fingió ser ella y arruinó su audición para porrista? <risa> ¿Por dónde se llega al ático? Bueno, ya que no hay ático, la alacena funcionará igual Este lugar es... chico En realidad no tendrás que estar aquí Tina, perdón, Tessa, vendrá a tocar en cualquier momento ¿Oh! ¿Lo ves? ¿Qué te dicen? ¿Me das una lata de duraznos? ¿Por qué no estás en el gimnasio? La entrenadora me envió a hacer un examen de columna cuando vio que no me podía erguir. Le dije que mi alacena solo tiene un metro de altura. Peperán, oh, Creo que es hora de una disculpa. Iré a hablar con Tessa. ¡No! ¡No! ¡Espera! Es demasiado tarde para simplemente hablar con ella. No te preocupes, tengo un plan. ¡Las engañosas hasta el final, engañosas! Aproximadamente a las 2.28, el director Hiki sale a tomar un poco de aire. Y al mismo tiempo, Vera toma su siesta de la tarde. ¿Estás segura de que funcionará? ¡Claro! Funcionó bien en el episodio mm. Micrófonos. Uh, ¡Nikki! ¿Qué estás haciendo aquí? Estoy dejando una nota para el señor Carter. ¿Y ustedes qué hacen aquí? Uh, esta no será otra trampa de tus dementes gemelas engañosas, ¿cierto? ¡No! ¡Atención todos! Tengo algo que decirle a mi gemela Tessa. Estos últimos días han sido. En el nombre de Sam Donaldson, ¿pueden decirme qué hacen aquí? Pepperan, Vanessa, esto es un atentado. Las dos quedarán en detención. Nicky, tú también. Pero yo solo.. No me presiones, Little. Y Tessa James, si Vanessa pretendía algo, tú debes estar involucrada también. Te veré en detención con el resto de estas delincuentes. Nikki, tenía un expediente perfecto, Peperan. Me estaban haciendo una placa. Vanessa, gemela, ya no me hables. ¿Tesa? Escucha, podemos solucionar esto. Pepperán, estaré en detención un mes. Duermo en una alacena y aún no hablo con mi gemela. ¿Qué es exactamente lo que podemos solucionar? Es que parecía ser tan divertido en las locas gemelas engañosas. ¿Qué pasó después de la diversión? Dime. ¿Eh? ¿Qué pasó después de que Gina se disculpó con Tina en el capítulo Sistema? Uh, ah... Mamá me llamó a cenar. ¿Qué hay del episodio rumor? ¿Qué pasó al final de ese? Mm, tía Jenny ja. llegó con pizzas. Peperán, ¿estás intentando decir que no has visto el final de esos episodios? ¡No! La verdad es que no he visto el final de ningún episodio. Este es el capítulo Problema Triple en el que Tina entra a la orquesta. Adelántalo. Cielos, Gina. Creo que todas esas trampas eran mi modo tonto de decirte que estaba celosa de tu chelo. Ay, debía haber hablado contigo. Oh. Cielos, Gina, de haberte explicado por qué fingí ser tuya arruiné la audición de las porristas, nada de esto habría pasado. Cielos, Gina, creo que los rumores pueden tirar a matar. Debí disculparme contigo para empezar. ¡Ups! ¡Vanessa! ¡Finalmente lo descubrí! Al final del episodio cambio de suéter, Tina se dio cuenta de que... ¡Ya basta! ¡No quiero oír ni una más de tus locuras engañosas mientras viva! ¡No tienes idea de lo que significa ser una gemela! Tienes razón, Vanessa. Hice que te equivocaras y que Tessa se equivocara. Cometí el error de simplificar la vida a un programa de televisión y de nunca haber visto los últimos 10 minutos de las locas gemelas engañosas. ¡Pero escucha! Al final de cambio de suéter, Gina se dio cuenta de que lo que debió haber hecho era disculparse por usar el suéter de Tina, ¿entiendes? Discúlpate, Tessa y podrán ser gemelas de nuevo. Tienes razón, la vida es mucho más complicada que la televisión. Tú también tenías razón. Creo que la televisión no es una pérdida de tiempo. Igual que en la novela promedio de Aeropuerto, tienes que mirar esos diálogos sin sentido para encontrar el verdadero mensaje. Nicky tiene razón. Esos diálogos son para reír, pero las lecciones son para aprender. ¡Milo! ¿Dónde estabas? Estaba esperándolas en el grasoso quesoso. ¿Durante tres días? Estuve comiendo salsa. Bueno, Milo, tu amiga ayudó a Tessa y Vanessa a resolver una discusión horrenda. ...después de hacer su vida miserable durante tres días. ¡Rayos! ¿Y por qué fue la pelea? Ah. Soy una tonta, terubita. ¿Cómo pude discutir contigo? ¿Quién Bo? era más linda? Nunca debía haber insistido en que tú eras más bonita. ¿Estaban peleando por saber quién era más bonita? ¿¡Oh! ¡Desperdicié mis mejores engaños con ustedes! ¿Y para qué? ¿Cómo pueden pelear las gemelas idénticas por saber quién es más bonita? Calma, Peperán. ¿Recuerdas el episodio Una Rabieta Arruina 2? Alguien necesita una lata de salsa.